No se baja Jordi. So, Jordi will stay on. Bueno, siguiendo yes, con el punto siguiente item en la lista, list. vamos will a, bueno, Jordi va a presentar la propuesta LAC 2022, 2, versión like 2, el título 2, de la propuesta es clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado uh, en las políticas vigentes, uh, eh, Jordi, Jordi tenés 18, 18 minutos para presentar la propuesta. Bien, eh, esta so propuesta, eh, el coautor es eh, Fernando freriani que, que está Fernando también eh, online, por si hubiese alguna cuestión que él quisiera apuntar o responder. Eh, el, el objetivo de esta propuesta básicamente es eh, explicitar algo que ya está explicit, en el manual de políticas, which is, which pero que no está suficientemente claro bajo nuestro punto de vista, opinion, y es que el alquiler de recursos no es algo aceptado por las políticas eh, eh. De nuevo, de nuevo como again, he dicho antes, said, no voy a leer las diapositivas, es un poco para the que sirva de referencia. Lo importante es haber leído la propuesta y luego so, hay una diapositiva concreta que explicita el texto que estamos La idea es que todos los recursos que asigna con LACNI están basados en la justificación de la necesidad. Y si tú llegas a LACNI y le indicas que quieres recursos para un negocio de alquiler de direcciones, se te van a negar. Entonces, lo que no tiene sentido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 ¿Esto es terriblemente lento o no va? Either this is very slow or it's not working. Bye. Eh, entonces, lo que estamos so, diciendo, y esto es algo común en la mayoría de los Ríos, luego tengo referencias a otros RIRS, RIRs es que la justificación de la necesidad implica que estés conectando, que estés conectando clientes a los que les asignas direcciones. USI, y esa conectividad entendemos que es directa, that that que es, direct. es realmente un cliente que está colgado It's de un enlace del ISP, no un, speaking, no un cliente speaking, que está al otro lado del mundo por medio de toda la internet. Eso no es una conectividad eh, como As decía hace un momento, ago, si la justificación de, de la necesidad desaparece, lo lógico, evalúe la necesidad y, de need. hecho, para eso, eso tenemos re -assess re -assess una política Without de transferencia. Transfer si tú no estás utilizando not los not recursos para lo que te comprometiste a la hora de definir de la lo que debes de hacer es o bien devolverlos o bien utilizar la política de transferencias para que los utilicen otros. Pero los recursos nunca han sido hechos para hacer negocios. Eh, además, en el manual de políticas se explica que, eh, eh, que se trata de una licencia an anual, anual, con lo cual efectivamente la so podría, si hace falta, reevaluar re en ese caso si se está cumpliendo esa licencia en función de lo establecido cuando se justificó la necesidad. Ojo que no estamos diciendo que lo tenga que hacer en todos los casos, ni muchísimo menos, luego vamos a explicar Bien, ¿cuál es el texto que estamos proponiendo? Hay una sección una sección en, definiciones, en que definiciones que indica que las direcciones IPv4 son delegadas. Esto lo omitimos y renumeramos las secciones porque creamos una sección nueva eh, eh,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 Eh, Jason, ya o sea Jason. con o si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 Reassessment of that need. Eh, y con esto so, eh, terminaría this, la presentación, yo voy a contestar luego rápidamente and a, las, a las cuestiones que hayan en el análisis de impacto. Mariela. Muchas gracias, Jordi. Thank invitamos you, Jordi. ahora so entonces, a la Rocha, Mariela Rocha a, like a presentar el, el análisis de impacto en cinco minutos. Bueno. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí.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 Eh, volvemos, vimos así, tal como está redactado Reiteramos un comentario que hicimos en la reunión anterior eh, con respecto a la justificación de la necesidad para obtener direcciones. Eh, esta, e e insistimos en que esta no necesariamente es la misma a través del tiempo y, y aún así sigue siendo legítima. Bueno, y hemos dado este, algunos ejemplos. Eh, en la versión anterior al respecto. Eh, no entendemos qué, qué se refieren los autores con conectividad directa. Por otro lado, el cuarto comentario, es que notamos que el inicio del tercer párrafo aparece en la sección general. Con lo cual, de esta manera, la propuesta estaría afectando también a los usuarios finales, quienes no solicitan direcciones eh, para sus clientes, ni directa ni indirectamente. El texto del último párrafo... El comentario número 5, el texto del último párrafo, es intrascendente, pues el texto de la propuesta están incluidos todos los casos posibles de alquiler. Eh, como sexto comentario, asumimos que el alcance de la propuesta para las direcciones IP son este, eh, asignadas con, eh, con acuerdos con LACNIC, no así con los NIRS, no así este, ni otros RIRS ni tampoco direcciones ligadas,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 este, puesto solo en la sección de para This ISPs in y eliminar el último párrafo ISPs. de la And propuesta the creemos que genera discusiones el último párrafo se refiere aún a eh, redes no conectadas a internet también estaría afectando el o de dirección bueno el impacto en el sistema de registro the u otros sistemas esto implica un incremento an importante an important de staff eh, para evaluar um, we'll anualmente la necesidad assess, de los 190, 190 millones de direcciones y asignadas en la región. Esto es todo lo que tenía para so comentarles. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Vamos a dar unos minutos. Sí, si a, ponéis, a, por favor, de nuevo la Vamos a, a dar ya. unos minutos a so, Jordi, Jordi. ¿Querés presentar la respuesta like al análisis de impacto? Por favor, si le ponen la so presentación. Y Yo, 9? This is slide number nine. bien, bien.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 Staff nos diga exactamente qué para modificar ese texto y evitar que se haga esa interpretación. Bien.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 del manual de política y por tanto la licencia con validez anual no podría ser renovada si una organización realiza una solicitud de dirección o incluso una transferencia con el de no le serían distribuidos. Okay eh, conectividad directa, eh, aquella que no es indirecta es bien New fácil. Clientes indirect. conectados so en otras redes, en otras es decir, networks. no es la red It's propia del operador. Esto es algo que network. si network. se lee so atentamente el manual de políticas carefully, actual también se sobreentiende que es así. Que estamos hablando de que tú recibes direcciones para utilizarlas en tu propia red, network, no indirectamente a través de terceras redes. El punto cuatro, notamos que el inicio del tercer párrafo aparece en la sección general. Bien, los usuarios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 supasignarlas a terceros, con lo cual ya está implícito, si no mal recuerdo, es la sección 1.9 del Manual de Políticas, la definición de subasignación ya está implícito, que no puede subasignar y por tanto no puede alquilar. Los otros comentarios entendemos que son observaciones del staff, pero no, no, no concurrimos con ellos y por eso no, no creemos que ni siquiera eh, podemos dar una, una respuesta. Con eso habría terminado mi, mi respuesta al análisis de también. End of my comments Muchas gracias, Jordi. Analysis. Vamos entonces a iniciar Thank el you. periodo de discusión. lo invitamos a todos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios. To share your comments Zoom. observations de Zoom. Eh, reiteramos el botón de query en answer. O levantar la mano, aquí en sala tenemos micrófono, por favor, indican su nombre, país y organización a la Cada pregunta cuenta con dos minutos, si el autor tiene dos minutos para ser respondida. Eh, tenemos una persona micrófono, Raúl, adelante por favor. Hola, hola, hola. ¿Me Raúl Echeverría, de Uruguay, represento a mí mismo. Estoy 100% de acuerdo con el espíritu de la, de la propuesta. Este, creo que siempre he trabajado con el, de, con el entendido de que las direcciones no son para, para ser alquiladas. Eh, no entiendo muy bien la necesidad de la propuesta, me parece que es un poco Todas las cosas que yo había tenido que explicar es porque justamente porque generan Julie dudas. Ayer so en conversaciones vi que muchas personas, personas tenían las mismas dudas de, sobre la justificación de la definición de conexión directa. Este, me, parece que direct ahí, todo todo me parece que hace falta más trabajo ahí en todo caso. Me parece que también hace falta más trabajo en explicar. Yo entendí también lo mismo de que I mean, esto I, I requería una justificación same, anual. Ayer algunos colegas acá también estaban un poco preocupados por la carga de trabajo que iba a implicar a ellos como operadores. Quiere decir Full que tampoco está está claro este, that that y, y, y también este me parece que pueden surgir dudas este, en cuanto what, a definir qué es el alquiler, puede haber situaciones que mean. sean so este, que no sean binarias so que, no sean que sean más este, ambiguas en cuanto a la sesión temporal de direcciones y y también ahí podría haber problemas de interpretación lo que nos lleva a que después este, tenemos que presentar well. otras propuestas para aclarar las cosas que no quedan claras o sea me parece que no hay una correcta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 Thank el micrófono you, tenemos a Franco. Adelante, Franco? por favor. Eso es vía Zoom, on, ¿no? On Zoom, right? Buen día. Tenemos una yes, pregunta de Raúl en el Zoom, dice, Raúl on Zoom. ¿A qué se refiere el is autor con conectividad directa? Direct bueno, lo acabo de comentar. Well, lo que no es directo eh, es indirecto. Es, indirect, es tan fácil indirect, como eso. Si yo conozco a Franco directamente, I'm, Está claro que, que tengo My, un contacto directo no con él. Si Franco directly, eh, me presenta o me habla de un conocido, un familiar suyo, Now, yo no Franco tengo un contacto directo con ese familiar. Es tan fácil como es Exactamente igual cuando member, se habla de conectividad. No hay I ninguna diferencia. So exactly Gracias. Eh, micrófono tenemos a Wesley. Wesley, Wesley, Wesley, Wesley Correa de Paraguay. De, Paraguay. de Paraguay. Me gustó mucho la idea y el espíritu de la propuesta. Realmente clarificar las cosas. Es lo que hace que el manual, con que el manual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 No para negocio y también junto uh, con esa parte use, de la justificación de la necesidad, existe en caso, por ejemplo, de que un solicitante que de recursos tiene un problema de una competencia que entró a su zona y le tomó been, 80% de los clientes. Entonces, en ese entonces, él ya no justifica más la necesidad de los. De los recursos so that, uh, y en una renovación si la ve así tomaría los recursos entonces son puntos que como comentado por el ITAP realmente aunque no LACN. sigan cumpliendo so con las con la exigencia might, de necesidad, aún así siguen siendo válidas the, por la y, y un punto adicional que me gustaría preguntarte y, y entender tu like punto de vista sobre la conectividad directa ¿cómo ves un VPN conectado de un otro lado con una IP pública? como conectividad directa o indirecta? Uh, si on es un servicio de ofrecer exclusivamente VPNs, a mí me parece que es indirecto. Ahora, si es parte de un servicio como ISP que además te ofrece VPNs, claro que hay una conectividad directa. Entonces, sería interesante course, también clarificar estos puntos así que pueden generar confusión so en, el, en la política. Gracias. Sort of in our Thank our eh, adelante. Thank you, Wesley. Hola. Soy Douglas, Douglas de Brasil. Uh, entonces me gustaría colocar en so contra I, la propuesta eh, por algún punto que voy a colocar. Primeramente all, sobre la, la cuestión de, de análisis de impacto impact y la, uh, el gran workload que se traerá la del sí, work recurso. no es por eso que yo creo que se deba no aprobar in, in, in la propuesta. Sí, por más que so, la propuesta debería ser una referencia a otro punto. que este punto trata de eso. Eh, porque si no, pasamos ahora por Otherwise, una propuesta we have, well, de unificar. No, no podemos a proposal, hacer referencia so acá, referencia, todo sol, sol, soltito en el manual de política. And, and, eso and es el primer punto. Complementar the a this. esto, creo this, que en algún tiempo iremos a pasar por la necesidad de validación de uso de recursos. Y eso es una cosa que irá a acontecer y no es de inmediato, pero se puede considerar cosas automatizadas y todo eso. Uh, uh, solo, I, solo para colocar. Well, Segundo punto that. es, uh, ustedes ya deben haber oído hablar de un padre que recibe una ligación de una hija. Y, ah, ah, sí, papá, a, voy a dormir en casa de mi amiga. Y cuando en verdad, dormí en casa de su novio. Es exactamente la, lo que hablamos de red directamente conectada. Eh, well, cuando hablamos de redes OTTs, eh, o de hablamos de cosas como una empresa this, que hace un túnel que origina la ruta en un punto para otro another y another en verdad los, los los los IP están usando. Eh, se nos ha dado por ejemplo, por ejemplo, podemos hacer un contrato de prestación de de tránsito de 1 mega por segundo. Con, eh, un barra 22, 22 siendo asignado. No hace uh, sentido. Eso es un punto complementar. Douglas, eh, no pero eso no sería intentar hacer well, trampas, ¿verdad? Cheating, sí, por, por, yes, por, por eso course. el manual político no tiene que ser um, pensado por, para las cuestiones correctas y sí para las persona e personas fully correct, de mafet y evitar que las personas de mafet sus sucesión. Complementarmente a eso, hablé sobre la cuestión de Ah, eh, un otro Another, punto. Ah, qué que mi línea de raciocinio. Hablé sobre la, of la, la posibilidad del fake. So, ah, y sí, ah, una cosa muy importante que no se habla eh, alquiler de eh, IP, IP para qué? para, para se anunciar en DFZ o no anunciar en DFG. En DFG. Cuando se hace el alquiler de un barra 29 es para uso interno y e se depende directamente del BGP de aquel que irá Cuando se habla de un alquiler de un barra 22, 22 ciertamente, casi ciertamente, a que la empresa que la irá a tomar Uh, tomar los recursos prestados y también anunciar aquel and and we'll por otro, HN, HN, en, en uh, por otro. Eso es un punto crucial a definir Por eso Gracias. Eh, no, no, no. no, el de bigote no, no, no, no. <laughs> Adelante, Ricardo. Sí, bueno, Ricardo, Ricardo Patara, Ricardo Patara. Hablando de mi parte mismo, eh, como muchos ha comentado, eh, comparto el I, espíritu, the la preocupación, I agree with the es válida, la escritoria tiene sus méritos, pero concern. no estoy de acuerdo con el texto, no creo merge, que eso solucione el problema, que existe, problem, y estoy en contra, y, y por I eso quisiera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 el it, it eh, tema sold. de la conexión directa direct tiene direct muchas nuances. nuances. Douglas ya ha traído una, hay otras. Es, esa misma others. propuesta se está en Las partes en APNIC ya mencionado en la Muchas nuances, nuances. La parte de conexión directa tiene muchas nuances. Muchas, puede ser muy complicado de comprobar si una conexión es directa o no. Por eso, creo que. Es la mejor solución para el problema. Nuevamente, comparto con mi espíritu con el mérito the, de la idea, pero no creo que es la, la, idea, la solución. Y solamente para agregar right hoy por hoy, cuando el me add LACNIC recibe una denuncia, si me diga, se comproba, research, se quita la asignación, de, de ya tuvimos casos de asignación y que se quitadas por malos. Esto ya está ya se permite actuar en casos de malos. Ricardo, simplemente comentarte que... Un momento, un momento, por favor. Uh, uh, uh, Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Ricardo. pido disculpas en, en, en la anterior pregunta, tenía que dar un uh, uh, uh, uh, uh, para Sin embargo, las preguntas de Douglas y Ricardo son muy parecidas respond to Douglas's Douglas's question eco. But, que well, no te anyway, igual well, de todas maneras las preguntas similar, son muy parecidas so así es que tiene to, cuatro minutos now, <laughs> básicamente básicamente comentar eh, well, so no estoy respondiendo have, a todas I las I cuestiones am am porque creo que puede haber duplicidades Ricardo comentarte que efectivamente yo entiendo que muchas veces hacemos políticas y existen políticas en el manual que son difíciles de verificar para cualquier RIR, no solamente para la clínica pero eso no quita que queramos hacerlas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 a los que están conectados and en Zoom, por favor, también a dar su opinión al respecto. que tienen que presionar el botón Join y luego presionar Remember el botón Q&A uh, o levantar la mano. Vamos you can con el also micrófono. Raise your hand. Ariel, Hola de nuevo. Eh, bueno, mi comentario es, es bastante corto. A, a, a Quiero ser a, a más pragmática. Eh, no estoy de acuerdo I con la propuesta agree porque no estoy de acuerdo con la definición de esta de me y eso me un montón de ruido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 y, y acá lo tiro como idea, again, esas cosas idea, existen, but we have o sea, to este alquiler y esta trampa que vos decís le doy un enlace de 0,1 Mbps y estoy cumpliendo con, con la ley, 0. existe, y por ahí a lo mejor deberíamos pensar, y lo tiro but como idea, exist, en que to, to about estaría bueno lograr de que cuando esas cosas, cosas existan y de alguna manera logren evadir a todo esto, se puedan quedar registradas en el mi mayor preocupación this, es, como pasó con las transferencias, porque acordás muy bien, dijimos, bueno, es preferible que haya transferencias well. y que estén we habilitadas por una cuestión que tienen que estar escritas en el como son las cosas. Y me parece que esto también podría tener una arista por ese lado. Me parecería interesante. I mean, no vamos a impedir que estas cosas ocurran. Ojalá que sí. Estoy de acuerdo con el espíritu nuevo, como dijeron todos mis compañeros. Me parece que no es el texto adecuado.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 Seguimos so aquí. let us creo go on, nombre, name, country and organization. Sí, Salvador Guadalajara de Paquillo México, from eh, la empresa de trabajo es Neutral Networks. And y a mí me parece que es una muy buena iniciativa. Eh, quizás Maybe aquí tenemos un tema de interpretación del objetivo, pero creo que la, el espíritu, espíritu es como bastante loable por varias razones. La, la primera the es porque discutúa el término de la necesidad inicial. Si justificó de una forma y luego está rentando, ya, ya no es lo mismo. Es un tema diferente. La otra es que en el espíritu y de la comunidad de Internet, eh, los que no tenemos no IPs, pues, como los no tenemos IPs, IPs como es eh, nos sentimos We un poco rehenes del resto. Like press, no? Y el tercero es que si realmente ya no hay direcciones no IP, pues nos mueve a nosotros a promover con nuestros clientes el uso de IPv6, el uso del reuso de las IPv6. And en este the sentido bueno pues doy un poquito Somehow no, en el People proceso de adopción de IP. Por eso me parece que sí es una so buena iniciativa. Eh, a, lo que yo veo aquí, initiative. sin embargo, Now, son, son dos temas diferentes. El, el hecho que sea difícil justificarla no significa que no tengamos que justificarla. So. Porque si ya vemos Because que es difícil aquí allá, so. si es difícil y allá entonces nosotros lo y hacemos otra cosa, que sí podemos hacer un poco más. Pero yo estoy viendo un tema de carga de trabajo, de cómo se justifica anualmente y si tiene que Malos, tiene que ser por evento o algún incidente que dispare el uso that that de la de una política de, de validación de, de, validación de, de uso de recursos. Eso puede ser un, un tema, pero pero eso es un tema and distinto al tema de la del alquiler. These, ah, quizás aquí, siguiendo en el tema de la redacción, son dos temas que se pueden analizar por separado. Si se hace una redacción diciendo que el alquiler no está permitido porque no está justificado en la necesidad inicial y por los otros temas que también son válidos para no permitir el alquiler, se tiene que rehacer la redacción de conexión directa y trabajar en ello y, y el otro tema que puede ser una iniciativa distinta es bajo qué condiciones se tiene que hacer la revalidación, revalidación de direccionamiento. Porque, Porque si yo leí bien ahí I decía que se que puede hacer anualmente, anualmente. se puede, yes, pero no que se be, deba hacer anualmente. anualmente. Y si el estatuto dice que así es, pues entonces y causar dudas, are, entonces, a lo mejor, a lo mejor que que clarificar eso. Pero entonces serían dos iniciativas distintas. Entonces, mi mi, mi so sugerencia mi, al final es, si is, la iniciativa es, está bien, si estamos de acuerdo, a okay, lo que he escuchado, es que, puede agree, ser que esté bien, maybe, might, pero la redacción correct, no, y porque está difícil, wording, no quisiera sí que abandonemos el proyecto. Habría que ser más creativos en la redacción. Gracias. comentarios, Jordi? micrófono tenemos, Oscar, adelante. Gracias, eh, Oscar Robles, director de LACNIC, eh, Quisiera CEO. hacer dos comentarios sobre las aseveraciones um, de hoy del autor. Ya nuestros comentarios están volcados en el análisis, colocados la propuesta, pero hay dos, dos aseveraciones que el autor o los autores hacen make, que no me gustaría que pasaran desapercibidas porque quizá tenemos un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 en caso de que eh, se confirme nuestra asunción de que no, no era la intención that that cambiar algo, sugerimos users, que lo quitemos porque estamos haciendo the ruido. Entonces, cuando I lo mantienen en la segunda versión, entonces el mensaje es, no, sí queremos cambiar algo. No sé si se les pasó ese comentario, pero sugerimos que pongan atención a esa parte porque efectivamente manda un impuesto operativo de manera significativa a los, en general a todos los usuarios.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 Uh, gracias. Vamos aquí al micrófono. Adelante, so por favor. over here. Good, Good morning. Facundo Fernández, Fernández from Argentina. I'm here on my own behalf. Yo creo que I nosotros tenemos que comenzar. Had... Está muy bajo He el micrófono. micrófono. Si sí, no se oye nada. A ver ahí. ¿Se escucha better? mejor? Agundo Fernández de Argentina, Fernández de Argentina I my behalf, quiero sumar I like to principalmente, me posiciono al proyecto principalmente porque entiendo que los, digamos, tratando de, right, de solucionar el problema de pequeños operadores estamos problem perjudicando that small operators a, a pequeños operadores We're también, also affecting small en general operators. es una... Tenemos una incertidumbre realmente en la an forma en que se hace in esa evaluación y la mayoría de los miembros son pequeños. Si yo soy si un operador que está en el campo de batalla, de but batalla but nosotros todos los días pensando que el usuario es el foco de su día a día y generamos un trámite de una incertidumbre y in poder llegar a perder las direcciones. Creo que generamos una incertidumbre necesaria en un contexto que ya bastante incertidumbre Jordi, ¿algún? Jordi, vamos a dar espacio. Bueno, un momento, por favor. Buenos días para todos. Quiero agradecer este espacio que nos brinda LACNIC. Quiero agradecer su trabajo. Estuvimos analizando también con algunos colegas. Bueno, yo vengo en representación de varios ISP de Argentina. Y bueno, Perdón, ¿podrías indicar tu nombre, por favor? Ilia Wagner. Perdón. Wagner. Y, y, y para nosotros for también o sea, en realidad por, por varios puntos, por varios aspectos eh, lo que hemos debatido con los colegas realmente no es favorable la propuesta que está realizando así que estamos eh, en su so posición, más que nada that, por, por todos los procesos burocráticos que esto sumaría para los pequeños y al menos en nuestro círculo so gracias recordamos gracias. Gracias. Gracias. por favor, gracias. Por favor gracias. los que levanten el micrófono so recuerden Opinar, si están a favor sí, o en contra. Eh, vamos a dar, duran so, dos minutos, vamos a dar un espacio. Uh, tenemos una pregunta. En, uh, en el Zoom. Zoom. a ver si Franco podemos dar el, el Franco? Lugar. Eh, nombre. Por Name favor, país y organización. Organización, por favor. ¿te Sí, te escuchamos. Sim, sou o Fernando Frediani, sou um dos autores Frediani, da Propostas Remoto, não pude estar na Bolívia. É, o que eu queria... Falar a respeito dessa propuesta, que eh, tal vez ainda está causando muita confusión nas pessoas, esta propuesta no es sobre eh, a posibilidad o no de se utilizar los recursos para una cosa o para otra. As pessoas acham que essa so proposta propuesta es contraria al aluguel de IPs. E Na verdade, es para deixar claro algo que ya existe. Eh, Oscar comentó que puede mudar a justificativa que alguém deu quando se yeah, recebeu os recursos. Ok, leave. estou de acordo com aquilo. No entanto, não se pode utilizar contra o manual de políticas. Não se pode utilizar isso para alugar. E é só isso que nós queremos a como a autor da proposta. Deixar claro no manual de políticas que isso então, não é, so é certo. E so as pessoas que insistem em fazer isso contra as regras atuais parem de fazer. Esse é nosso intuito. So. Então, se, se quer discutir sobre a possibilidade so, ou não de se alugar endereços de IPs, isso tem que ser feito em outra proposta nossa, IP apenas adresses, para se deixar claro no manual de política ao que já existe, já não é possível alugar endereços IPs na região da so América Latina e exists, Latin yes. Muito obrigada, Fernando. Thank you, Fernando. Eh, ¿a a Jordi, would like to add Vamos so, al micrófono so, nuevamente, Douglas, again, Douglas. Adelante, solamente alguna alguna. Soy Douglas, Douglas de solamente alguna like complementaciones. Uh, George, ¿te acuerdas de, de la política the, de Abusi uh, que fuera bastante polémica? Entonces digo, was en tres a cuatro, polémica. dos, tres dos años, años ago, iremos a hablar uh, tan fervorosamente sobre la validación de los DPs cuando la de Abusi y mi sugerencia y es justamente eso separa o que es la validación de uso de recursos como sugerencia para ajuste de la, la, la, la política so separo que es una cosa y la y otro otra sugerencia es estamos is, hablando de, de qué tipo de a, a, a utilización en la SN routeado por ASP o mirando uh, uh, por cosas que son objetivas a todos los operadores de mirando a que es ruteado pasando por el el core de, de la empresa que And detiene los, los, los recursos o no pasando social, por el board de la empresa eso es una cosa a, a, hay que aclarar so eso que es que una sugerencia de manera general la uh, idea es muy buena pero me coloco en contra cierto, good, ¿cierto? Good, gracias muchas gracias Thank you. una aquí tenemos una pregunta, pregunta adelante Nombre, Nere, país y organización. Neri Machado, Machado, Machado por ISP. ISK. Bueno, eh, antes que nada, eh, estoy I de acuerdo también con la política, digo, con el espíritu de esta propuesta, proposal, eh, ya que se viene una demanda creciente de recursos y esto seguramente resources. va a estar abriendo so a lo que se llama...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 también estoy en I contra de, de cómo está actualmente right gracias muchas gracias Neri Jordi Jordi preguntas en Questions el zoom zoo? bueno estamos bastante bien con el tiempo We're doing quite well with time. bueno entonces creo que podemos cerrar so Bueno ahora, bueno, ahora mediremos Un aplauso para Jordi. So, Vamos a medir la temperatura en la sala so para tenerla en cuenta a la hora de medir so el consenso. recordamos que la herramienta Zoom les indique que es una votación, no es una votación. Solamente se le da muy voting, para tomar well, en cuenta few... para medir el consenso. Vamos a uh, pedir ayudar a ayudar al staff de LACNIC, a ver si nos ayudan con el video en la sala. El poll está disponible so I, en el Zoom. Zoom. Zoom. Bueno, I entonces, believe. por favor, aquellas personas que estén a favor so de la propuesta, agree, tal vez como está redactada, por favor, levanten la mano unos is, segundos. Raise your hand. Ta, muchas gracias. Pueden bajar la mano. Okay, good. Aquellas personas que están Those en contra de la propuesta, propuesta, por favor levanten la mano. Your hand. Muchas gracias. Thank pueden. Ah, oh, perdón. One more second. Me confirma el staff si está contado. Staff, let me know. Mantenga la mano, por favor, arriba. Muchas gracias, pueden bajar Thank la mano. You. You Aquí hay personas que se abstienen a esta Those propuesta, abstain, por favor levante la mano. Pueden bajarla, muchas gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-2, en su versión 2, so, clarificación, 2022, two, el alquiler de recursos two, no está aceptado en las políticas vigentes, culmina sus ocho semanas de discusión el día 26 de octubre de este año, lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores estarán comunicando so until, a la comunidad si la propuesta to, alcanzó weeks, consenso. Los invitamos a que continúen discutiendo esta propuesta en la lista de políticas. Para aquellos que no están suscritos, reiteramos the, que si no saben si cómo hacerlo, pueden acercar a nosotros o al stand de la ACNI que con mucho gusto vamos a ayudarlos. Bien. Eh... Help you do it.